traduciendo hoy el video de complacer a la gente y le empiezan haciendo una pregunta a una dama que pues hay mucha gente que complace a, a la gente pero no sé, sé qué causa problemas en mi vida estoy tratando de ser buena onda cuando realmente quería decir otra cosa podrías comentarnos tips Referente a la complacer a la gente, es una de las cosas más rudas contra nuestro verdadero ser. Todo el mundo lo proyectamos afuera y vemos a, a mucha gente hablando de pues, la, la adolescencia y la presión de las relaciones... cuando los adolescentes están buscando su adolescente, en su adolescencia saber quiénes son ellos, quiénes los aman. Pero ese mismo deseo de ser amado, de ser incluido, de pertenecer, ese sentido de pertenecer, nos persigue hasta en adultos. Y se vuelve tanto hábito que hay conflicto. Con eso, entonces acabamos diciendo cosas para buscar la aprobación de los demás, para ser amado, para no ofender a nadie, no, no sacudir el tapete. Luego nos aislamos de esa situación y tenemos sentimientos que conflictúan con lo que acabamos de hacer y hay una discordia adentro y hubiera preferido hacer tal y hay una guerra adentro es como una junta de consejo parece las naciones unidas adentro de nuestra propia mente <risa> la forma de atravesar eso lo que él llamaría integridad mental congruencia, básicamente, honestidad. Entonces tu, tu creencia y tu deseo se alinea, de eso habla Cristo acerca de la mentalidad correcta, integridad mental, a donde todo se alinea. No hay aspecto de nuestra mente que está fuera de alineación, que quiere hacer algo más. Aunque percibamos cosas que conflictúan resultados conflictivos y, y objetivos conflictivos nacen pero pues, requiere práctica estamos entrenados para tener nuestra identidad y nuestro bienestar emocional en base a cómo nos tratan, cómo nos hablan cómo el mundo responde a nosotros tiene mucho que ver con nuestro impacto mental en vez de estar 100% responsables de nuestro estado mental nosotros independientemente de lo afuera Cristo nos enseña que somos responsables de lo que vemos y nosotros elegimos las emociones que estamos sintiendo y yo decido acerca de el logro que quiero obtener. Entonces, todo lo que recibo es lo que recibo por pedirlo, básicamente. Eso es 100% responsabilidad. Ho'oponopono habla. Con ese enunciado hay 100% responsabilidad. Y eso es padrísimo, porque en el momento que empezamos a tener y sostener la responsabilidad de nuestro estado mental, es hermoso. Dice Cristo que no eres responsable por el error, pero sí eres responsable por aceptar la corrección del error. muchas veces empezamos a tomar responsabilidad y nos adueñamos de la culpa nos adueñamos de la idea de que no lo estamos haciendo nosotros mismos y se siente horrible y paramos antes del perdón paramos antes de esa liberación hay que reconocer la voluntad de Dios la voluntad de Dios es mi perfecta felicidad, mi inocencia. Entonces tenemos que trazar hasta atrás hasta al primer pensamiento, pero todavía nos, nos sentimos responsables de los pensamientos erróneos. Y necesitamos a Cristo que nos recuerde que, para que nos recuerde que no somos responsables del error. Solamente eres responsable para la corrección del error eso es la expiación y al complacer a la gente nos dan muchas oportunidades diario para permitirle al espíritu que nos ayuda a navegar nuestra mente y el mundo que está proyectado de nuestra mente y la única forma que podemos ser libres tenemos que llegar a esa primer creencia esas suposiciones que nosotros pensamos que es nuestra vida diaria. Tenemos que llegar a esa creencia. Entonces una vez le estaba preguntando a Jesús qué onda y siempre le han gustado los mapas y las gráficas. Y le pidió al espíritu una representación gráfica de la mente. Y ha hecho un video de esto yo traduciendo a David este mapa. y va primero percepción y luego abajo emociones y abajo los pensamientos y abajo las creencias y abajo los deseos y él se acuerda de leer en el curso, leyendo en el curso, la verdad se te regresará a través de tu deseo como se te perdió por el deseo de algo más impresionante esa cita entonces el deseo es en la base de todo es tu voluntad, es como tu punto de para poder rezar entonces esas creencias están afuera de ese deseo y hasta no llegar a esas creencias primordiales parece que el mundo está fuera de nosotros que nuestra identidad es eh, perturbable en su mejor caso y entonces necesitamos validación externa para sentirnos bien, pero él está diciendo que lo que realmente necesitamos es integridad, necesitamos mucha integridad antes de llegar a ese punto de, de paz. Entonces, ¿qué tan lejos estoy dispuesto a irme con esta idea de integridad? ¿Qué tan lejos estoy dispuesto a ir para reconocer que no hay nada fuera de mí? tengo que cuestionar todo acerca del mundo por ejemplo cuando él se irritaba acerca de los políticos acerca de posturas políticas Cristo le decía realmente no estás involucrado en política la política está involucrada en ti y él se había creído la idea de que nunca iba a ser el pacífico y estar en paz plena, siendo parte de la sociedad, el siendo americano. Y Jesús le respondía, tú no estás en la sociedad, la sociedad está dentro de ti. Siempre estaba apuntando a regreso que todo lo que estamos percibiendo está basado en nuestras propias creencias. No hay ningún mundo aparte del que tú piensas. Todo lo que tú piensas está ahí en el mundo y es algo que sostenemos nosotros en conciencia. Entonces esas creencias y conceptos nos engañan a pensar que el mundo no lo está haciendo nosotros en vez de nosotros tener el poder. Nosotros podemos controlar la dirección de nuestro pensar. Eh, no nos tenemos que ser dominados con, por el ego nos podemos alinear con Dios en vez de tener que pensar a, en contra de Dios otra cosa, muy otra área muy importante para él era la idea de la competencia y él hablaba puta, es una, una sociedad muy competitiva y, él, y Jesús le decía no entonces le respondía Jesús mantén tu vigilancia en contra de la idea de la competencia. Y por ende cuando se integra eso, ¿dónde soy yo competitivo? Todavía dónde valoro la competencia yo. donde ¿dónde es que pienso que la competencia me va a dar algo a donde me va a traer paz a mí la idea de competencia en un sentido estás dando un paso atrás en tu mente y retirándote de esas creencias y sintiendo un empoderamiento que surge El Cristo realmente nos está llamando a ser obradores de milagros y eso le tardó un rato a David pues, tragársela, dice tienes la persona equivocada había, él había tenido muchas ambiciones y objetivos en su vida pero eso no, no parecía parte de su, de su plan no <ríe> tomando las, las pruebas estandarizadas a ver si salía el obrador de milagros y no, no salía y eventualmente empezó a, a trabajar con la idea y se adentró a la idea de, de ser obrador de milagros le decía Cristo una línea muy importante, no busques cambiar el mundo, sino busca cambiar tu mente al respecto del mundo. Entonces, no es de qué vamos a imponer milagros en la gente, o convertirlas, o salvarlas. Todo es para nuestra propia mente, nuestro propio entrenamiento mental. No se trata de cambiar a nadie, o arreglar a nadie. Y eso va totalmente en oposición a la complejidad. A complacer a la gente. O sea, actúa de la forma que yo, tú quieres que yo actúe. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que tal vez tú te vayas de mi vida y eso es lo que no quiero. ¿no? Entonces si sí hay un sentido de abandono importante. Eh, y ese miedo de pérdida. Tenemos miedo de perder nuestra chamba, nuestras relaciones, nuestra familia. Si no tuviéramos miedo de eso, diríamos exactamente lo que sentiríamos, sentimos. Entonces, espiritualidad auténtica, buscamos y reconocemos el valor en extender la verdad adentro de nosotros. Na nada nos va a pasar al sacar todas nuestras ideas entonces, el objetivo es extender el amor entonces finalmente se mete al curso y empezó a salir mucho amor y felicidad a través de él tenía, tenía sus grupos y luego ya iba a cinco grupos a la semana y luego estaba asustado y luego no le gustaba esa idea tú eres penoso, no deberías ir a este lugar a donde se abrazan y hablan de emociones, pero él, él sentía que era el comienzo del final del ego, entonces se dio cuenta que no tenía nada que perder al ser auténtico y compartir su corazón, y la gente aprecia eso, y había una conexión más y más profunda conforme él se abría, y él practicaba con ellos, con esos grupos, y ahora ya, eventualmente, llegó a la conclusión que iba a ser honesto con todos. Y la gente empezó a invitarlo por todos lados, porque a la gente le gusta estar cerca de la gente feliz. No se trata de la ni de estatus. Si eres feliz, la gente le gusta estar cerca de ti. ¡Yeah! Qué buena estuvo esa. Gracias, David.